¡Hola wow, chavales! Bueno, como veis estamos aquí en un nuevo unboxing y bueno, este es el nuevo pedido que he hecho en PC componentes otra vez, y esta vez pues he pedido los cascos para el sorteo, la batería para el sorteo, y algunas cosas que ya también pues para mi tablet, bueno para la tablet y también una webcam para poder grabar así algunos vídeos en 2.0, por ejemplo cuando voy a hacer el sorteo en mi punto pero también la captura de, de la pantalla y así podréis ver cómo se hace el sorteo más o menos en directo <coughs> para que no haya ningún tipo de error bueno vamos a ver a abrir el paquete eso sí lo único la la, la webcam graba 720 no en full HD, graba en HD, lo único que graba a 30 fps. Vamos a abrir esto. Vale. Vamos aquí. La bolsa de aire. Lo primero. Esto, que no se ve, lleva aquí la bolsa. Esto. Son los auriculares Gaming Que son De la marca que ha estoy comprando últimamente Que es Tazens Mars Gaming Luego también está aquí La webcam Que es muy pero muy pequeña Es una Hércules HD También llevamos por aquí ah, sí, El adaptador este no sé si se verá bien es un adaptador para poner, poder poner el móvil en, en el trípode y poder grabar desde, desde el móvil, que es mucho mejor que una, la cámara que yo tengo ahora mismo. También tenemos <coughs> estos auriculares estéreo, que sin querer he pedido dos, son los mismos. Como veis, son los mismos y entonces no sé lo que haré con el otro No será para mí, yo no lo sé eh, Lo único que al ser estéreo no sé si se, Supongo que se escucharán bien Como los otros que me compré los Triton Y estos salieron Ayer o antes de ayer Salieron hace poco y no sé si Si tendrán Bastante calidad, también tiene graba, Grabación de voz Reducción de ruido Está, está bien Y ya queda la funda para la tablet la funda para la tablet que es de 7 pulgadas y lo último la batería de 2600 mAh esta es la batería para el sorteo la he pedido en color negro y ya estoy nada más en la caja Vamos por aquí. Y ya vamos a empezar a abrir, por ejemplo, mira los cascos y la batería, va a ser para el final. Voy a abrir primero la funda para la tablet. También un adaptador que he comprado. Un adaptador para poder conectar el USB de la... Porque esta funda para la tablet lleva un teclado para poder escribir. <coughs> vamos a ver si se ve. se ve bien ¿No? si, sí, vamos a probar a conectarla aquí tengo la tablet esta, 7 pulgadas vamos no sé a ver si la podemos conectar Ya la está gastado como un y también lo he dejado aquí ya me da cuenta un puntero pues para el smartphone o la tablet va a ser más bien para la tablet se abre los que estéis viendo este vídeo y no os hayáis habéis, habéis participado en el sorteo de los cascos y la batería podéis pues, <coughs> participar también bueno no y os al vídeo de mi canal que, en el que pone sorteo de navidad y ahí pues os ponéis abajo yo participo le dais like al vídeo y os suscribís y ya podéis participar vamos a, a conectar esto Mientras... Vamos a abrir también la webcam Voy a decir primero las características que tiene Tiene 5 megapíxeles eh, Como he dicho antes, graba en HD en 720 a 30 fps por segundo eh, Tiene el micrófono integrado con reducción de ruido la base, lo bueno que tiene es que es flexible Y lo pueden conectar tanto en la pantalla del ordenador Como en la, la mesa Y el cable que es en 2.0 De 180 centímetros Y es compatible con Windows Vista, Windows 7 y Windows XP O sea que está muy bien Vamos a abrirlo, a ver No sé si con esto puede abrirlo Vamos a probar No sé si queda algo más por ahí. ahí está. Vamos a ver cómo es. Por lo que he visto en muchos comentarios y todo, la verdad es que es, es bastante pequeña para grabar en, en HD. Ah, aquí llevo también el disco de, de los drivers para <coughs> meterlos al ordenador que no lleva nada, casi nada más de instalación porque vamos a ver si sale esto, esto que es que más raro para mí macho nada ah, vale, más así tiene más seguridad para que no se caiga también lleva arquefísico y todo en el anterior vídeo dije que por lo menos mínimo quería 10 o 15 personas para, para, para empezar a programar el sorteo y de momento van 7 o 8 o sea que de momento era muy bien esta es ¿eh? muy pequeña y lleva ¡Buf! queráis verlas, esta es la webcam tiene bastante cable y el usb en 2.0 y bueno como veis la base es flexible no veis puedo doblar eso es lo bueno que tiene por eso la pedí porque la puedo meter así en cualquier lado colocarla y se queda perfectamente o sea, aquí. Vamos muy bien y ya por ejemplo también voy a abrir esto que es el adaptador para el trípode <coughs> Ay, he resfriado ¿Veis? entonces con esto levanto meto el móvil y ya con esto lo engancho al trípode y ya puede Puedo poner cualquier móvil ahí. Uno es que a ser universal, pues mi móvil es de 4,5 pulgadas y cabe perfectamente, lo, lo estoy mirando y tiene que caber perfectamente. Este es el puntero. Supongo que irá perfectamente para la tablet. No. Eh, vamos a abrir los auriculares. Estos pequeños. Por aquí abajo. Sí, mejor. No. Ah, lleva Los repuestos Si lo queremos un poco más finos o más gordos O por si se nos rompen o se nos pierden también Esto lo no por aquí Ah, sí, lo que mide el cable y todo eso Y aquí están Los auriculares <coughs> <tose> son en color azul y es, tienen pinta de estar muy pero que muy bien y como veis aquí tiene el micrófono Eso, esto una parte va a estar muy bien y va a servir va a servir de mucho la batería no la voy a abrir vale a ver, aquí pone tamaño bolsillo Pone para cargar un teléfono en cualquier parte, aparte de teléfono, pues tablets. También podemos cargar consolas, etcétera. Aquí atrás pone, no eh? pone aquí las características que llevo: lleva el cable para las consolas, los smartphones y las tablets. Pues esto no lo voy a abrir y esto lo voy a dejar para el sorteo. Y lo que voy a abrir son los cascos, vale que son gaming vamos a abrirlos vale. momento de apagar el portátil que está sin batería. y aquí tenemos los auriculares que valen tanto para smartphone <coughs> para tablet para pc y para ps4 Aquí, los que tengáis ps4 ya sabéis unos cascos de estos van perfectos vamos esto ¿lo veis? estos son los cascos <coughs> el negro, negro mate como veis el micrófono tiene reducción de ruidos también como el que me compré y es flexible ¿Veis? Le podemos doblar Es como la marcha está muy pero que muy bien Llevan aquí sus Almohadillas Aquí también de cuero Y Voy a cerrar esto Porque Viene, otro, viene un vídeo De PC Box Que llevaba Como un adaptador que es el que va al PC, y otro pues para, el que, para que funcione con los Smartphones y las tablets, y para la PS4 vale, aquí está el cable también como, como os voy a enseñar es de, de tela, para que no se enrede ni nada, lo veis, no se enreda y aquí lleva el adaptador esto es para el, los Smartphones tablets y PC4 y esto para ordenador. el ordenador auricular y el micrófono tiene muy buena muy buena pinta vamos a ver si sí, son muy cómodos eh Yo los recomiendo, los, los vi, tenían buena pinta y todo, y además para sortearlos, digo, pues, para sortearlos, estaban bien de precio y todo. Por los que os queráis compraroslo, en eh, precio componentes, os puede, dejo aquí abajo el link para si os, os lo queréis comprar, o si no, participar en el sorteo y que os toque, ¿vale? <coughs> Tiene, no se retrolumina ni nada tiene aquí un acabado en mate, negro mate y yo creo que ya no queda nada más por abrir no o sea, lo único, los otros cascos como bueno, auriculares que no... que no sé qué hacer, supongo que se so, so los haré a mi hermana o a mi padre, no sé y ya no queda nada más por abrir bueno, como habéis visto esto lo volverá a meter en su caja y ya lo soltaré el día 31 de enero, que será más o menos, cae en sábado me parece, sí, sábado. Lo soltaré por la mañana, haré el vídeo por la mañana. <coughs> y haré un vídeo con el ganador del primer premio, que serán estos cascos. Y el segundo premio, que vamos a enseñar en el vídeo, es esta batería. Que también es en color negro, de 2600 mAh. Y bueno, hasta aquí todo. Bueno, también os quería decir que aquí, en este lado, lleva un regulador de volumen. Que eso por la marcha está muy, pero que muy bien. Y bueno, espero, espero que os haya gustado el vídeo. dale like si os ha gustado y nos vemos en la próxima. Adiós.